La primera vez, gracias a Dios, y después la justicia. Ellos entraron y me envenenaron los y Hicieron un disparo que yo saliera. Yo no salí, estaba en la oficina. Le hice uno, ahí cuando iba cayendo hice como tres partidos. Y después yo entonces cuando les vi que se me podía, ahí le hice el otro disparo, pero no con intención de matar a nadie y Dios no está de acuerdo con eso, pero tenía que defender mi vida. Yo le hice los disparos de las rodillas para abajo, pero era una escopeta, subió. ¿Ya se va a parar ah, a su casa? Sí. En el día de hoy, la Fiscalía solicitó como medida de cohesión la numeral 1 y 4, una garantía económica de 8 mil pesos y la visita periódica todos los días 25. Nosotros nos pusimos eso y le dijimos que nada más fuera la visita, porque una garantía sería de además ya que este señor estaba repeliendo una acción de una persona que fueron a atracar Entonces la jueza solamente le puso la visita a los 25 y el fiscal solicitó que se incautara el alma. Nosotros solicitamos que no, porque es de su propiedad y que es legal. Y la jueza ordenó que se incautara por dos meses. Porque entendía que era suficiente. Eh, como había pasado el caso, ya esa persona, lamentablemente que está muerta, eh, había cometido otros hechos en la fratería El Picasso, en el supermercado Almanza. Y luego entonces va a Gaza Bien, donde nuestro patrocinado, el señor Maldalero, lo que hace es que repele esa acción. Y nos alegramos que nuestro cliente esté vivo, aunque una vida se haya perdido pero nosotros velamos por la seguridad de nuestro cliente, que es el que está vivo. Gracias, Señor. Eso fue lo que el juez terminó hoy.